Ese tipo es un corrupto, porque ya yo tenía por pues, diferentes vías las confesiones y las pruebas de lo que ese tipo hacía con gente que él, directa o indirectamente, le pedía soborno. Ale, yo no lo voy a acusar ni lo voy a criticar, porque a veces la gente se entrega a la persona y confía mucho en la persona. Que debiera ser, el funcionario no debiera confiar en nadie, Jorge Luis. Debiera confiar de todo el mundo. Porque la única manera que a ti un tipo no te hace una diablura. Si tú no confías. Pero si tú confías, no mire ese tipo. Yo sí estaba consciente que el personaje es un corrupto. Porque cuando cuatro gente diferentes que no se conocen entre sí. Es un axioma que no se equivoca. Uno que viva para hablar del hospital, uno que vive en Pimentel, otro que vive para allá y ellos no se conocen y te dicen: Mira, Fulanito Juan Pérez, es esto y esto. Oye, no puede haber falla. No puede haber falla. Además, cuando te están presentando cosas eh, así, con la, la con la prueba en la mano. Bueno, pues, pasó el tiempo. Y el personaje que es funcionario de ese ayuntamiento fue profesor de las dos muchachas, de la novia mía y de la otra amiga. Y cuando toque el tema de ese personaje, ese es un hombre, ese, digo, mire, ese es un corrupto. Y ella igual que Alex, no more, ese tipo es serio, ese tipo es esto. Digo, te estoy diciendo que es un corrupto, te estoy diciendo que es un corrupto. Pero son gente honorable aquí en esta sociedad. Es viernes. Yo la veo que está hablando ella con su amiga por teléfono porque están haciendo un diplomado. ¿De la carrera que. Es. Oye, la amiga de ella es profesora universitaria. Y lo corruptos, porque es un corrupto que es fino. Él le mandó para un proyecto que ella se va a ganar unos cuantos. Y le tiene paralizado ese proyecto. Él le mandó un tipo y le pidió para probárselo en ese ayuntamiento 50 mil pesos. Y cuando ella lo llama, oye, José Luis, porque estos tipos, estos tipos, ¿saben? Eh, profesor, pero yo que fui su alumna y que soy su colega dando clase No, tienen que buscar eso, lo que la persona te dijo. Porque, pero lo dice en una forma, que si lo están grabando... Eso no se vea como, como, un como un soborno. ¿Tú me entiendes? Eso no se vea como un soborno. En esto, parábola, ¿eh? un parábola. en parábola. Oye, esa muchacha y esa muchacha no le dio un ataque cardíaco de casualidad. Y después de que llamaba el tipo y no le cogía la llamada, en ese ayuntamiento, ese tipo que está desde los tiempos de Alex y que Alex cuando yo le planteé eso me dijo, hermano, ese es lo más serio que hay. Y está bien. Y ya le respetaba tanto ese tipo, respeta tanto ese tipo, que habían unas personas que son seguidores de este programa, que querían algo del ayuntamiento y estaba en la mano de ese tipo. Y entonces ese televidente que es muy colaborado acude a mí. Oye, pero esto es injusto, este tipo tiene todo cerrado a banda, qué sé yo, qué, qué sé yo cuánto. Y digo, pues vaya, oye, oye lo que yo hice, vaya al programa mío para que hablemos con Alex antes de entrar Alex al programa de él. Y ahí José Luis, el hombre mandó su hijo, porque su hijo era el que dominaba más el asunto, y cuando... Yo, yo, yo le tiré un, un Alex cuando me saltó y que no, porque vamos a ver que ese tipo digo, mire coño, usted es su, eh, él es subalterno suyo, ¿cómo usted me va a decir que ese tipo, eh, qué sé yo qué? Como queriendo decir, porque yo no concibo eso, que tú siendo el jefe de una institución, dije, que, que, que un subalterno te pone, porque yo lo he visto eso mucho, eso, eso era imposible. En, en, en una administración donde usted. Donde Dice que un subalterno te va a contradecir a ti. Desde que tú ves una cosa así, si se jodió esa institución. Que, de que un subalterno te pone, pero tú siendo el jefe, que tú le digas, mire, yo le dejo que me haga esto, o haga esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Y que que no. Y, no, no, hay que, y que, que, que, que. No, pero que si, si hay subalterno esto. A veces lo el subalterno que diga eso delante de la gente. También es un truco. Claro que sí. Yo sé que sí. Sí, pero yo para que no hubiera escape a Nani Brecha Yo le dije, mire, coño, usted es jefe ¿Cómo usted me viene a plantear eso? Para que no hubiera escape, ¿tú me entiendes? Entonces Yo solamente quiero decir lo siguiente Mi querido José Luis, porque tú me metiste ese tema El tema del ayuntamiento y la situación que está en el ayuntamiento Actualmente y la cuestión de la basura Yo aparte de ese personaje que está ahí que es un corrupto y que me lo demostró este caso de esta muchacha. He sabido de otro caso más. Que si el alcalde si Siquio NG de la rosas se descuida, lo venden con tu ayuntamiento. Pero yo dije que yo, por razones, aunque hay gente que no, yo voy a dar un tiempo prudente, pero la verdad es que el ayuntamiento todavía no ha arrancado no ha arrancado, y, y, y la ciudad se está convirtiendo en una posilga de basura, yo no sé si yo tiene que poner la cuenta clara con móvil soluciones, en, en la cuestión administrativa hay mucha lentitud, para hacerte cualquier cosita se toman cinco y seis días, y hay mucha lentitud, mucha lentitud, hay una especie de letargo, y si se descuidan, se lo come la basura y se lo come la inercia. Si se descuidan. Y no se ha notado más. Porque como se tenga un ambiente electoral y esto de la pandemia. Porque déjame decirte, en las administraciones los comienzos son los que valen. Siempre la gente empieza con nuevo brío. Bueno, dice un refrán que cobita nueva red. ¿Verdad? Eh, después de aunque después de dañe entonces estoy viendo eso con preocupación sumamente preocupado lo del ayuntamiento de San Francisco de Macorís sumamente preocupado pero sumamente preocupado y ayer hablé con un personaje que me dio unos datos sobre casos que el amigo Siquio NG de la Rosa y los que están ahí Deben de ir pensando porque, bueno, pero yo voy a hablar, yo, yo, yo voy a dejar el caso al ayuntamiento por un tiempito más, porque vamos a darle, nadie sabe si es que hay una situación, ellos han hecho algunos alegatos también, que no lo han dado a la luz pública, pero después se sabrá si es verdad, porque el otro dice que no es así. Pero yo voy a dejar eso ahí mientras tanto. Yo voy a dejar eso ahí mientras tanto. Yo voy a dejar eso ahí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Un placer. Eh, ahorita, ahorita yo lo voy a tirar en privado. Eh, eh, más, tarde. Ah, eh, más tarde, ahorita. Eh, cuando usted esté en pausa, yo lo voy a tirar en privado. ¿Oye? ¿Pero sobre qué? Sobre lo que usted está diciendo Sobre lo que usted está hablando Pero no quiero que me interprete Es más, yo no quiero llamadas sobre ayuntamiento Porque no quiero que no, después digan No, no, no, no, no Por eso quise hablar en parábola sí. No, no, no, no, no, no, no, no. no es no eso, ah, ah, está bien, está bien Porque ah. por, por eso el Luis quise hablar en parábola Porque yo no voy a caer en gancho no. no, porque yo puedo saber que una cosa así Pero yo tengo que tener... La prueba, esto a mí nadie me va a poner gancho ni nada de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas, un placer. Sí, y mira, yo te estoy llamando porque yo, yo tengo una inquietud. Eh, Tú sabes que el gobierno en la fase 1 sí. Él no pudo tres mil quinientos pesos para que pudiéramos estar en la casa. O sea, como una ayuda. sí. Y ahora resulta que donde yo trabajo, primeramente, cuando yo fui a cobrar, los patrones míos fueron al banco y lo único que me salieron fue en 2.500 pesos. Eso ahí yo lo entiendo más o menos, porque yo creo que como estamos trabajando está bien. Pero ahora, cuando cobré ahora hoy, me descontaron los 2.500 pesos... Entonces yo quiero que tú me digas una cosa. Si me contaron 2500 pesos de mi salario, de lo que yo cobré ahora en la fase y me van a volver a descontar ahora, cuando cobre de nuevo, entonces para qué yo estoy haciendo fila y para qué el gobierno me lo da si me lo están quitando en la compañía. Oye, ¿En que este gobierno es lo más pica, me el que hay. Que supuestamente estipulaba eh, que tenían ellos que ayudarme a mí y supuestamente era una ayuda del gobierno. Entonces sí quiero saber qué cucaramacara que hay ahí. Eso me hay robando, ya tú lo dijiste. Yo me, siento, yo me siento que me están usando. Ya tú lo dijiste, cúcaramcara. Ya tú lo dijiste, todo Lo que este el gobierno hace es así. Pero ahí tengo una información que está clara. Pues. ¿Cuál? Es que el gobierno está dando una ayuda a la empresa, no a la persona. Sí, pero le paga a la persona, porque el gobierno habló claro mientras esté este estado. Le vamos a cubrir el 70% del salario y la empresa le ponía el otro. Sí. Pero el gobierno lo daba. No di que para descontárselo después. No, es una estafa de gobierno. No para descontárselo después. Di que la empresa descontárselo. No, eso se.